Hola, hola, soy Sonia Cáceres, hago parte de Carol Academia y vamos a elaborar un hermoso par de aretes en embroidería. Espero les guste. Night, yeah, yeah. Oh, oh, oh, baby, bueno, vamos a enhebrar una aguja con un metro de nylon y al final le vamos a hacer tres nuditos. Tomamos nuestro cristal con el setting, lo ubicamos en el centro de este paño. Él viene con unos huecos acá. Entonces la posiciono acá, voy a acomodarlo acá y paso mi aguja. Paso la aguja, paso acá. Bajo. Paso acá. Entro por estos dos huecos. Entro por estos dos huequitos. Ajusto. Y bajo acá. Ahí. Paso acá. Saco la aguja acá. Y voy a empezar a colocar mis perlas. Voy a poner mis perlas alrededor del cristal. Voy a tomar tres perlas. Las deslizo. Bajo y subo acá para pasar por estas dos. Subo acá en este centro, en este centro y paso la aguja por estas dos. Y ajusto. Nuevamente, lo, este, este proceso lo voy a hacer aquí, todo alrededor. Paso 1, 2 y 3. Recuerden que tenemos clases presenciales en la ciudad de Cali, Bogotá, Barranquilla y Bucaramanga. Ahora sí, sigamos con nuestro video tutorial. Las llevo abajo. Subo acá y paso por acá, por estas dos. Acá voy a rematar. Entonces tomo mi aguja, la paso así. Y entro por acá. Y paso por acá. Y ajusto. Corto el exceso. Voy a cortar todo el borde. Les tomo mis tijeras. Y ahora voy a tomar la silicona líquida. Voy a pegar el poste, la pulla Pongo silicona. Y la pego acá. Tomo nuevamente silicona, pego acá, esparzo acá y lo voy a pasar a la tela. Entonces lo ubico acá y paso. Hago presión. Nuevamente voy a cortar todo el exceso de tela. Enhebro nuevamente mi aguja con un metro de nylon y voy a hacerle tres nudos. Uno, dos y tres. Corto acá el exceso y voy acá. Paso mi aguja de adelante para atrás. Hacia atrás paso la aguja y nuevamente ajusto y voy a tomar tres mostacillas doradas las deslizo las llevo abajo y de atrás para adelante paso la aguja. Paso acá y subo acá. Nuevamente tomo dos mostacillas y esto ya lo voy a seguir haciendo en todo el borde. Tomarte a dos mostacillas y subo acá. dos mostacillas paso acá y ahí subo. bueno, acá como ya estamos terminando, deslizo una mostacilla la paso acá enseguida bajo Bajo, bajo, bajo. Y me paso atrás. Paso acá. Y ajusto. Y acá vamos a rematar. Paso acá. acá. Y ajusto nuevamente. Corto el exceso de nylon y así quedan nuestros topos. Espero les haya gustado este video tutorial, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle click en la campanita y seguirme en mis redes sociales como Sonia Cáceres Raya al Piso Accesorios y Sonia Cáceres Raya Piso Masterclass. Nos vemos en un próximo video oh, oh, baby, I need you.